Hola. Pa pa ta ta. -ta. ta, -ta, -ta. Pues que vino la cartera y yo tenía la nevera bajo mínimo y estaba ido a hacer una compra y entonces como la cartera me conoce me ha llamado y me ha dicho Tengo un paquetito monísimo que pone súper entrega especial y va con todo el cariño del mundo y por detrás también tiene otra pegatina y te lo tengo que dar Así que búscame que estoy en tal sitio, ven que te lo voy a dar y he ido hasta allí y me lo ha dado la cartera. Y paso a abrirlo. Pero antes voy a cambiar la batería de la cámara que me dice que ya no tiene batería. ¿Que de quién el paquetito? Eh, de María. De hermanas Escrapera Y me dijo, te voy a mandar un paquetito que... Y, digo, vale, y, y me lo ha mandado. bueno Pues voy a, voy a abrirlo. Voy a coger una tijera. vale Y lo voy a abrir por aquí. No, por aquí no lo voy a abrir. A ver, es que por detrás tiene dirección. ¿eh? Voy a abrirlo por aquí. Yo ese digo, ah, pues será un paquetillo de la luz, pero no. Bueno, señores, un momentito. Bueno, chicas, vamos, ya tengo abierto el paquete y ya he terminado por la llamada. Y vamos a ver lo que María nos ha mandado. Mira cómo viene el paquetito con un montón de confeti y un montón de cosas. Bueno, vamos a empezar a ir sacando. Mira, esto que me viene a mano, mira, qué mono, es un lápiz. Ah, no, no, es un lápiz. Creo que es un boli. A ver, y viene muy bien envuelto, así que que lo que traiga se será delicado a ver vamos a abrirlo ay qué mono me encantó cuando te lo vi mira qué bonito es precioso lleva un pergamino una conchita y ahí como el mar con, con me encantó yo cuando te lo vi dije ay qué bonito me encanta mira ay voy a abrirlo vale es un boli y pinta pinta azul. Ay, qué bien. Me encanta María. Muchas gracias. Me encantó cuando te lo vi. Me gusta mogollón. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Me encanta. Mira, salen más estrellitas. Qué mono. <risa> Mira cuántas estrellitas de confeti. Bolitas doradas. y qué bolitas. Son aplastaditas. Mira. Qué graciosa. Mira, qué mona. Es pequeñito, pero no vea. Viene bien cargadito, ¿eh? Madre mía. Mira, aquí... Uh, toda de confeti, de, de gotitas de agua. Mira, me ha hecho esto. que um, Es una tarjetita. Mira, que lleva aquí un broche. Qué gracioso. Un snack. Un snap. ¿Veis? Qué gracioso. Qué mono. 3D. Mira, qué bonito. Y de San Valentín porque tiene tiene corazoncito, qué bonito, mira, oh, precioso, qué chulo, mira, con su tag, aquí pone Feliz Día del Amor y la Amistad 2021, muchas gracias María, muchas muchas gracias, mira, y aquí me ha hecho un corazoncito de origami, es que se le da bien todo a esta mujer, mira. Con más confetis de corazón. Qué bonita, me encanta. Muchas gracias, me gusta mogollón. ¿Habéis visto? Mira. Con el corazoncito de origami. Qué monada. Esto, a ver, así. Qué bonito, me gusta un montón. Y ahora se cierra. A ver si no se engancháis. Ahí. Y se cierra con el clip. Qué bonito María, precioso. Una pasada. ¿Qué manos tiene? Es que no vea. Me encanta. Es súper bonita. Me ha encantado. Mira más bolitas que van saliendo. A ver, ay, aquí hay una. ¡Ay, muchas gracias! Mira, me ha mandado un paquetito de bolsitas de estas de, de conejito ¡Qué mona! ¡Qué mona! Diez piezas, no, ocho piezas trae. De 10 por 17. Yo las tengo algunas, pero son más grandes, monísimas. Muchas gracias, me encanta, María. Siguen saliendo confeti, estrellita. Mira, aquí otro paquetito. Mira qué gracioso, con confeti rosa. Ay, qué mona. Mira qué bonito. Y Vamos a abrirlo. Viene con un lacito de organza. Qué bonito. Ahora vamos a abrirle el paquete. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ay, qué mono, María! ¡Es precioso! ¡Ay! ¡Qué bonito es! Eh! Muchas, muchas gracias. Me encanta. ¡Qué bonito! Esto no se saca, ¿no? Se queda así. Sí. Precioso, esto lo voy a poner aquí. ¡Ay, qué bonito! Me encanta. Lo dejo aquí para que lo veáis. ¡Ay, qué bonito! Mira es que no vea. Ya os digo que es que da igual la manualidad que sea da igual. Esto que lo voy a porque se vaya. Después cualquier cosa la basura. Da igual cualquier manualidad. Mira el ojito con la luz, en la mirada. Qué bonito, qué bonito. Me encanta, me encanta María. ¡Ay, muchas gracias! Qué manos tiene hija mía. Mira todos los confetis que vienen aquí esto lo guardo para otro inter claro y aquí es el último paquetito mira que viene con más confeti mira pero confeti de todo eh de corazón qué bonito y este lo voy a abrir a ver a ver ay ay ay es que no te va a poner nerviosa de recibir algo así y además que como lo, es que lo hace todo tan, tan bien. Es que de verdad que trabaja súper bien. Si no la seguís ya estáis tardando, ¿eh? Porque tiene unas manos. Uy, uy, uy. uy. Esto que se me va saliendo. Confeti. Ay, mira. Un charm que es una vespa. Qué bonito. Pues no sé si es que esto se ha debido de salir. Mira, como confeti de botellas de champán ah, esto es pues unas cuentecitas para las piezas aquí hay otra para las piezas ay mira aquí hay otro champ que se ha debido de salir que pone aloja que yo se las vi cuando lo enseñó en el, en el hall de compra y voy a intentar que no se caiga nada más aquí vienen más confeti con copa botella a ver mirad qué bonita es una maletita que se ha despegado un poquito, pero bueno, yo ahora lo pego. Mira, qué bonita. Que pone You Love. Qué bonita, You Love. Mira, es que es preciosa, ¿eh? Qué mona, ¿eh? Esto que lo voy a poner por aquí, porque si no después no voy a ver esto. Y capaz hoy no lo tiro, porque... Mira, aloja la moto esto también en, para ponerlo en la en las cuentas ¿veis? qué chulo si es que no vea y esto miras tiene un cierre que es un corazón y cierra uh, y cierra con un cómo se llama esto con un con un punto de, de fieltro y mira qué bonito van saliendo confeti y es como un acordeón Qué chulo qué bonito maría y dentro pues me la ha llenado de cositas mira me ha hecho estos tassel qué bonito qué bonito que llevan en hilito plateado en azul en verde en blanco y en mostacita o amarillo tirando a sí mostaza mira ay qué mono maría qué manos tía es que no vea son preciosos cascabeles <ríe> que ya sabe que a mí los cascabeles me encantan Qué bonito, mira dos rojos, uno dorado y uno verde y el tamaño es súper guay. Mira, me ha mandado florecita, qué guay. Me ha mandado este sobrecito que será la carta Que una, mira, que pone una coronita que pone princesa. Y aquí me ha mandado, ah mira, aquí están los charms, ¿ves? Que es una especie de camafeo aquí el la loja y el de la moto me ha mandado más cuentecita a ver de estas de los terminales y más confeti es que no quiero doblarlo a ver, porque se va a caer más bueno luego son iguales que esa a ver veis mira más confeti de botella veis estas son las que yo os digo esta que está muy bien y los corazoncitos son confeti ¿ves? Estas que están muy bien Hay más Hay otra dorada por aquí ¡Uah! Bueno Pues se salió todo Ojo, Es que el dorado Se ha quedado pillado ¿ves? Mira Y es un acordeón Y se cierra así, es chulísima Mira que me ha estampado este sello del, del perro Que me encanta Se parece a turca Y después me ha troquelado, mira Qué mono. Me ha mandado, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, Marcos Polaroid, tipos Polaroid. Mira, qué bonito. Qué chulo. Y después me ha mandado, aquí hay otro, a ver si lo puedo enseñar. Mira. Qué bonito. De corazones. Eh. Está guay, qué chiquititos son. Están guay. Y después me ha mandado esto, sellado por ella, que es este perro. Este sello yo no lo tengo, ni este tampoco. Este, que son así un poco picasiano. Son chulísimos. Mira. El cíclope. Ay, la flor. Qué bonita. Este me encanta. Este es mi perra. Me mola. Mira este. Qué chulo. Qué chulo. Y este, que parece una esfinge, Aquí, este, mamá. Este me ha matado ¿eh? este me gusta un montón <risa> la verdad es que todos son bonitos yo no tengo estos sellos no porque me gustan pero no me llaman mucho la atención no sabría después dónde ponerlos. estos mm, yo soy más más vintage no sé no pero me gustan quiero lo he tenido hasta en la cesta ¿eh? pero al final no los cogí y aquí que se supone que que esto será la cartita, pero... Ah, que se abra aquí. A ver, vamos a ver. A ver, sí. Yo creo... ¡Ah, no! ¡Madre mía, María! ¡Qué chulo! mira lo que me han mandado! ahí esta mujer! mira Un montón de palabritas troqueladas que pone feliz, adorable, ¡Ay! ¡Feliz cumpleaños! a ver qué chulo maría me gustan mucho mi tesoro mira tesoro y mi mi tesoro familia para que por aquí gracias eh, celebración a ver qué más es que se me queda la mano que va dando un montón. Uy, y esto lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado porque enseguida se enganchan uno tú y yo. A ver qué pone aquí. Un día muy especial. Qué guay. Mira, qué bonito. Un día muy especial. Otro de gracia. Un día muy especial. Recuerdos. Eh, eh, eh, eh. Siempre amo, amo Amo a mi familia. Mágico y junto. Uy, pues no los tenía porque eh, tengo algunos de AliExpress que ¿En estoy esperando, AliExpress? pero mira, mira. todavía no. Están tardando muchísimo las cosas de, Ali, de AliExpress. Yo creo que los chinos tienen una bicoca, la verdad, con España. Porque... Mmm, en AliExpress. Pide, pide. Después de todo lo que han formado, que por culpa de ellos nos vemos como nos vemos. Eh, aparte de todo... Mmm, a ver, le hace publicidad a la televisión. Porque yo he visto publicidad en muchísimos programas de televisión, incluido el hormiguero. El, mmm, y no tienen muchísima... Vamos a ver. Ni funciona muy bien el Aliexpress Ni llega muy bien el Aliexpress Las mascarillas se las compraron al Aliexpress mira, La mira. primera vez En fin, yo creo que esta gente tiene una bicoca Que menos que le pida daño y perjuicio Por todo mira, lo que no ha hecho Y no está haciendo pasar Y todos los abuelos que se nos han ido Por culpa de, de ello, la verdad Yo no sé hasta qué punto no me fío ni un pelo de esta gente. En fin, yo cada vez que viene un paquete lo desinfecto. Las cosas como son. Si es que llegan. Porque mmm, va, la verdad es que AliExpress funciona bastante mal. Pero bastante mal. Yo no sé si es que lo retienen o el correo. Pero va muy mal. Pues muchísimas gracias María. De verdad que me ha gustado un montón. Bueno. La moto es espectacular, el aloja, todo. Esto me encanta. Yo es que estoy por los charms. Y esto me ha llegado al alma. <ríe> me ha encantado. Y el boli te lo vi y me enamoró. Pero esto, qué bonito. Me, es una pasada. Es una pasada. Mirad qué bonito. Un corazón creciendo en una maceta como el de Yo Soy Gru. Pues este yo soy Love. <ríe> me encanta. Muchísimas, muchísimas gracias, María lo voy a utilizar todo muchas muchas gracias y a las demás pues gracias por pasar a verlo gracias por comentarme si os ha gustado y me queréis dejar un like os lo agradezco y nada más nos vemos pronto y hasta la próxima Cuidaros mucho y y ser responsable ya está besos guapa hasta luego